Hola mis cracks, bienvenidos al posiblemente final de esta serie Sí, sé que ha sido una serie bastante pues misteriosa, llena de secretos Y no hay objetos escondidos, pero bueno, ustedes pueden pensar que sí hay objetos escondidos aunque no los haya Así que bueno chicos, en esta última parte de My Cracks se perdió la serie, la trilogía esta eh, intentaremos de una vez por todas encontrar a Mike porque la verdad es que no le encontré en el video anterior y en el canal de fans y te preguntarás Julián pero qué haces aquí si tú estabas en otro cuarto bueno pues este es el cuarto al lado es de mi hermano y pues quise hacer la presentación aquí porque miren se compró unas luces LED bastante chidas entonces quise aquí presentar el video así que bueno eh, necesito que me ayuden a buscar a Mike por última vez así que vamos a darle Bien, creo que por aquí puede que estar Pero un lugar súper misterioso que se me ocurre Es Este, el closet Yo creo que vamos a empezar por esta puerta Porque es la puerta que más tiene Está llena de cosas vale. O sea, dime tú que aquí no está Mike O sea, con un montón de cosas que hay Yo creo que sí que está Vale, ahorita nos vemos En lo que busco, bye Dos mil años más tarde Chicos, lamentablemente no busca... Bueno, sí he buscado más bien, pero es que no encuentro nada. Creo que la única puerta que me queda es esta. No, esta no. Esta, ¿no? Esta. Vamos a buscar. No encuentro nada. Bien. No hay nada en lo absoluto. Creo que esto va a estar más difícil que okay, creo. Aquí podría estar, pero abajo de la almohada no hay nada. Abajo de esta moda tampoco. Abajo de estas, no. No hay nada. ¡Ojo! Este es un escondite. Pero no, no creo que haya nada. Por aquí no hay nada. Vale, parece que no. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Y bueno, vamos a buscar. Es que la verdad... No puede ser. Chicos, no creerán lo que encontré. ¡Mike! ¡Está aquí! ¡Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Se vino al otro cuarto! ¡No manches! ¡Lo encontramos! Casi es aquí travieso. Bueno, yo creo que estaba haciendo un par de cosillas, pero qué es aquí? ¡Ostras! Bueno, lo vamos a dejar por esta silla. Y ahora lo que vamos a hacer es ¿dónde pongo la carne? Aquí. Ahí va chicos, una disculpa, se me pausó el video, pero ya estamos de vuelta. Voy a intentar ponerlo así. Vale. que no se caiga. Miren. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Miren, acá está Mike. Y bueno, pues en este momento vamos a buscar. Pues Mike, ¿verdad? Así que vamos. Ay, Mike, no te caigas. Lo vamos a acostar. Vale. Voy a subir un poco la cámara. Siempre... A ver. Bueno. Ojo, aquí está Darman. Pero bueno, vamos a buscar aquí Minecraft. Ah, solo he subido Shorts, pero según yo ya había subido el trailer de los tres últimos episodios. Vamos a ver. Sí, sí, ya está subido. Chicos, lleguemos a... No sé... Eh, como ya estamos en 990, si llegamos a 100 likes, eh, hago un video reaccionando a esta cosa. El tráiler final de las perrerías de Mike temporada 2. Que todavía no sé cómo se estrena, pero alguna vez, bueno, tal vez la veremos en la reacción. Ojo, es que me apetece verlo ahora, pero lo quiero ver con ustedes. Es que, bueno, pues voy a ver algo interesante que ver para, bueno eso así que bueno chicos ahorita nos vemos dos mil años más tarde malas noticias Mike se volvió ahí pero es que es en serio Mike ya vale yo creo que se escondió pero bueno voy a buscar por acá no parece que aquí no está aquí. chicos no lo encuentro Ah, está aquí abajo. Pero, ¿por qué te vas, Mike? Ay ay, ay, ay, ay. Me lastimé por su culpa, amigos. Pero bueno, ¿quieres despedir de una vez por todas la serie? Creo que este es el capítulo más corto de todos. ¿Qué fue eso? Oh. Mm. Necesito ver quién fue. Ahorita vengo. No puede ser Mike X porque para empezar yo ni tengo el peluche. Pero bueno, tal vez no sé. Así que chicos, despido el video Mike. Mike ya les dijo adiós, así que... Este es el episodio final de la serie Probablemente, haya, uh, probablemente Seguirán haciendo videos con Mike, Pero creo que la serie se terminó Así que bye chicos, necesito ver Quién anda en la portada, así que bye Suscríbanse Activen la campanita y denle like Ahora sí, ya me voy. adiós